Fuerza tan desmesurada. alguien inés se siente cuando muestran su gran poder. Al hijo del rey de los piratas. guerrero, eres por Candie. Yo me llevo de montaña siendo creado por bandidos. Hoy día sin razones, marcado por el destino. La sangre de Brody que lleves un recorrido. Oh, hola amigo, te aviso que además. Estaré por terminar una serie, pero no es una serie común. Esta serie se titula. Por favor no abre la puerta. Este será una nueva serie entre tanto en nosotros espero que te haya a guste y te va a fascinar y no te preocupes en la otra semana subiré dos capítulos de la misma serie El Cazador del Asesino. Sigue esperándote estará enterado por todo al canal ha sido además así no más comenzamos, el rodaje el video ahora mismo. Han pasado tres años desde aquella noche. Yo no debía haber estado ahí, ellos lo sabían ese día salí muy temprano a la casa de un amigo sus padres no estarían y tenía un nuevo videojuego de terror pasaríamos toda la noche jugando ellos lo sabían yo no debía haber estado ahí esa noche mi amigo debió estar solo ellos lo habían observado por días como hacen siempre y sabían que esa noche estaría solo desde el momento en que lo eligieron no había marcha atrás pero tal vez quieras saber quiénes son ellos bueno, la verdad aún no estoy seguro, sigo sin asimilar lo que pasó aquella noche. Pero te contaré lo que hasta ahora sé, para que tengas cuidado. Ellos se encuentran en todas partes, en ningún lugar estás exento de ser su víctima. Eligen a una persona, no sé bien cómo o en qué características se basan, pero una vez que te eligen no cambiarán de opinión. Te vigilan, te estudian y estudian a todas las personas que conoces día tras día te observan cuidadosamente sin que tú te percates de su presencia y esperan la noche en que su víctima esté sola es en ese momento cuando todo empieza aquel día llegué alrededor de las 8 pm a su casa sus padres habían salido desde temprano y él había preparado todo lo necesario para pasar jugando toda la noche al día siguiente no habría clases así que yo regresaría a mi casa por la mañana Pasamos un buen rato jugando, el tiempo pasó tan pronto que cuando nos dimos cuenta ya era la una de la madrugada. Nos habíamos llevado algunos sustos con el juego, así que comenzamos a hacer bromas con la situación. Ahí fue cuando todo se puso raro. Empezamos a escuchar ruidos extraños afuera de la habitación, que al principio pensábamos que no era nada importante, e hicimos algunos chistes en relación a lo que jugábamos. Deben ser los zombies. Nosotros solo reíamos. Pero nos comenzamos a poner tensos cuando el sonido se oía más claro. Eran pisadas, se escuchaban pisadas por todo el pasillo de afuera. ¿Crees que tus padres hayan regresado? Le pregunté, a lo que él respondió que sus padres no regresarían hasta el día siguiente, por la tarde. Además, el número de pasos que se escuchaban eran demasiados como para ser solo sus padres. De pronto, luego de oír todos esos pasos acercándose cada vez más a la puerta, hubo un profundo silencio. ¿Hay alguien afuera? ¿Y quién está ahí? Comenzamos a preguntar, nerviosos. Estábamos seguros de que había alguien afuera, pero esos sonidos ¿quién podría ser? En la habitación en la que estábamos había una computadora que mi amigo había encendido desde que comenzamos a jugar, era una costumbre suya escuchó un sonido que provenía de ella, un sonido familiar, pero que por el miedo que teníamos en ese momento nos provocó una reacción de sobresalto a ambos. Era solo un correo electrónico que le había llegado, pues también había dejado la ventana de su correo abierta. Ver esto nos dio algo de sosiego, y hasta reímos un poco. Sin embargo, la atención volvió a nosotros al notar que la dirección de quien lo enviaba era irreconocible, una combinación aleatoria de números y letras. Dudamos abrirlo, pero mi amigo decidió hacerlo. Quedamos completamente paralizados tras leer lo que decía el correo. Pase lo que pase, por favor no hagas la puerta. Con tan solo leer esas palabras, una sensación completamente rara invadió mi corazón. En ese momento realmente sentía pánico, pero el mensaje decía más. Ellos están afuera. Por favor, hagas lo que hagas, escuches lo que escuches, no hagas la puerta intentarán convencerte de que lo hagas, tienen muchos métodos, pueden fingir ser alguien que conoces, un familiar, un amigo, y sus voces sonarán igual, tal vez te pidan ayuda, te dirán que están lastimados, te suplicarán que abras la puerta, pero escuches lo que escuches esta noche, no abras, trata de ignorarlos, trata de dormir, mañana todo estará bien, ellos jugarán con tu mente, no lo permitas, —Por favor, créeme, no abras la puerta. Cuando terminamos de leer yo no sabía qué pensar. Tal vez era una broma tonta de alguien, tal vez incluso era mi amigo quien me jugaba una broma pero él tenía esa expresión, estaba tan asustado como yo, lo pude sentir. Ahora sabíamos que había alguien ahí afuera, tras la puerta. De pronto, llegó el momento más aterrador que nos pudimos esperar. En ese instante un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y me dejó paralizado. Una voz se escuchó, provenía de atrás de la puerta. Mi amigo estaba seguro y yo lo puedo corroborar. La voz era la de su madre. Hasta acá llegamos, espero que te haya gustado el video de los chicos o chicas, espero que me haya entendido, nos vemos hasta la próxima que suba. Yo soy Mariana Hitler. ¿Qué te parecieron estas historias?